Hola, estoy en Palavela, estoy con Francisco, eh, él nos va a mostrar cómo retira un producto del, del casillero de acá de Palavela Colina. Eh, y pues nada, queremos conocer la experiencia, tengo entendido que es tu primer retiro del casillero. Sí, correcto. Ok, cuéntanos qué, pues, qué hiciste después de que compraste online, eh, qué pasó. No, pues yo ingresé a la página, compré obviamente online y me, pues, me llegó un mensaje, un mensaje de texto. tengo, en el que me dicen obviamente que el producto que compraste se encuentra, puede reclamarlo en el casillero Falabella Colina con el código enviar eh, eh, al correo electrónico, lo cual me pareció muy bueno porque no solamente se limita a enviar el correo electrónico, sino que la avisa uno con mensaje de texto al celular. Posteriormente, yo lo que hice fue ingresar a mi correo y como vemos aquí, me llega el correo casillero Farabella. Tu pedido está listo para retirar ingreso y ahí me aparece el código. Me acerqué a la tienda y obviamente pues lo voy a retirar en este momento. Ya tengo mi producto. Me pareció muy bueno y muy eficaz. Realmente es muy práctico y no hay que hacer fila ni hay que tener que esperar mucho tiempo para poderlo adquirir.